Hola, buenos días a todos. Bueno, Hola, buen bienvenido, día. Bienvenidos y bienvenidas a, la, a esta actividad del Congreso, el duodécimo Congreso Internacional de Investigaciones y Prácticas Profesionales en Psicología de la UBA. Eh, esta actividad Uba. es un simposio internacional al que le hemos puesto por título... Tesis terminable e interminable, escritura, planificación y defensa. Lo, lo primero que tengo para decir este, de esta actividad es que es una gran satisfacción haberla podido este, organizar y compartir la mesa eh, con queridas colegas, eh, todas ellas y... Comparto yo mi interés con ellas, pero evidentemente ellas están en un plano mucho más avanzado respecto del tema del estudio de, de la escritura de la tesis. Eh, comparto el interés y, y, y, y la actividad, porque efectivamente también trabajo en el ámbito de dirigir eh, a colegas que están y, y asesorar y, y dar cursos para colegas que están haciendo su tesis de maestría o de doctorado, eh, y como se darán cuenta eh, en el, nuestra facultad de psicología el título de esta mesa eh, tiene una resonancia fuerte a ese título de Freud, y les recuerdo rápidamente, eh, como una referencia que seguramente compartimos, si no con muchos, con la mayoría, eh, aquel, aquella, aquel término que acuñó Humberto Eco allá por la década del 70, la neurosis del tesista, refiriéndose a esas tesis que quedaban este, eh, trabadas, ¿no es cierto?, en esos... Y era tajante Humberto Eco cuando decía se cambiaba el tema y se, se, se busca eh, otra referencia el tesista se traba y bueno y de repente aparece la neurosis del tesista y esa tes ese trabajo ya no podrá ser concluido, decía en ese libro eh, tan interesante como simpático. Tan interesante como simpático y a esta altura, eh, casi 50 años después, eh, uno podría decir, aprendió mucho de ese libro, era lindo leer a Humberto Eco, sigue siéndolo, interesante... Y sin embargo, este, contamos con muchos otros materiales eh, y textos sistematizados este, que dan cuenta de que apoyados, por ejemplo, en aquel manual este, primordial, eh, se, se han desarrollado y se están desarrollando cosas nuevas. Así que la intención de este simposio es poder conversar acerca de, del trabajo que que implica eh, escribir una tesis y está llevado, va a estar llevado adelante por gente, podemos decir, que le dedica mucho tiempo a estudiar y a pensar el problema. En la mesa de hoy está compuesta por eh, tres doctoras, eh, las tres tienen en común que coordinan y dirigen talleres de escritura, de escritura académica, y, y cada una de ellas va, va a exponer un aspecto diferente del tema que nos convoca. Eh, nos acompaña de España, eh, de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Silvia Agosto, eh, Silvia... Hola, buenos días, buenas tardes es profesora, Silvia, Silvia es profesora asociada al Departamento de Didáctica de la Lengua de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Integra el grupo Didactext desde hace mucho, muchos años. Es coautora, junto a Teodoro Álvarez Angulo y otros autores, de El mini ensayo y su didáctica, y de géneros discursivos y estrategias para redactar textos académicos. Nos acompaña también la doctora Karina Sabio. Eh, ella es eh, doctora en Letras de la UBA, magíster en Análisis del Discurso también de la UBA, licenciada en Letras y licenciada en Psicología también de la UBA. Es docente de Sociología del Lenguaje en la Facultad de Letras de la UBA, es profesora adjunta del Taller de Lectura y Escritura en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y es investigadora adjunta de CONICET. Es coautora, junto a Mara Glossman, de Manual para Estudiar Textos, textos Académicos, un libro que salió el año pasado, creo, o el anteaño, y ya va creo que por la segunda edición. Y nos acompaña también la doctora Vanina Muraro, ella es doctora en Psicología, es profesora adjunta de Psicología Clínica y psicoterapias Clínica de Adultos, de la Cátedra 1, de nuestra Facultad de Psicología de la UBA, es autora de Interpretación y vanguardia, Contribuciones del formalismo ruso a la clínica psicoanalítica, y coautora de las tragedias del deseo y de variantes de lo tíquico en la era de los traumatismos. Karina y Vanina, además, son eh, docentes de la maestría en psicoanálisis de la UBA y del doctorado en psicología de la UBA. Allí eh, dictan un taller de escritura de tesis desde hace ya... Eh, algunos años. Bueno, así que mi tarea es simplemente presentar la actividad. Eh, tenemos pensado dedicarle eh, 20 minutos a cada una de las exposiciones, y de ese modo nos va a quedar este, unos 15 o 20 minutos para las intervenciones y los comentarios, que podrán estar referidos a cualquiera de las tres exposiciones, pero que le reservamos el lugar eh, posterior a que las tres doctoras este, hagan sus presentaciones. En primer lugar, eh, le doy la palabra a la doctora Karina Sabio, que preparó para compartir con nosotros eh, una ponencia titulada Apuntes en torno a la escritura de la tesis. Así que te doy la palabra, Karina. Gracias, Martín. Bueno, eh, buenas a todos y a todas. Eh, gracias por estar eh, acá en este encuentro. Eh, en primer lugar, antes de empezar a, a contar un poco, a charlar sobre lo que estuve preparando, quería agradecer a Martín por tener esta idea de armar una mesa sobre la tesis en esta facultad. Eh, me parece que in interesante poder charlar sobre un tema que no es específico de la psicología, pero que atraviesa a muchos psicólogos, y a a muchos psicólogos eh, que, bueno, que deciden emprender esta tarea tan ardua, que es escribir una tesis, eh, que es investigar y escribir una tesis en la universidad. En este sentido, esta es problemática, ¿no? la problemática de la tesis o de la defensa, suele abordarse ¿no? en eventos que tienen que ver específicamente con la lectura y la escritura en la universidad. Por eso me parece interesante visibilizar, charlar, conversar sobre algunas cuestiones. Este, que, me parezca, que me parecen bueno, este, relevantes respecto de lo que es la alfabetización académica y sobre, como decíamos, ¿no? este, puntualmente sobre el ámbito del posgrado. Y por otro lado, agradecer obviamente a Vanina y a Silvia para, eh, por compartir la mesa. Si me llego a extender este, un poquito más de los 20 minutos, les pido que me avisen así, este, voy redondeando. Si, si se escucha un ruido, no que hay alguna, alguna interferencia. Bien, cuando se organizó este, este encuentro, cuando Martín propuso este encuentro, bueno, estuve pensando un poco qué podía aportar, este, qué asunto este, tratar que fuera de interés digamos, ¿no? para aquellos que pudiesen asistir a, a esta mesa, y eh, me pareció que quizás era interesante conversar, ¿no? este, valorar ¿no? la importancia que tiene la escritura en una tesis, que muchas veces esto no es muy, digamos, este, muy trabajado o muy discutido. Entonces, me parecía mi intención de hoy es pensar un poco la especificidad de la escritura, En ¿no? la elaboración de este escrito y señalar cuál es, en mi punto de vista, el valor que tiene interrogar, este, cuestionar y revisar la propia escritura al momento de escribir la tesis. Eh, sabemos de por sí la dificultad que tiene que ver, que implica hacer un posgrado, eh, pensar una investigación, escribir una tesis y defenderla, ¿no? y hay muchos obstáculos ¿no? en este camino tan complejo, obstáculos personales, económicos, ¿no? este, laborales que dificultan eh, este camino, sumado además a que los estudiantes ¿no? de una carrera de posgrado no tienen muchas veces la experiencia en investigación y obviamente en la escritura de una tesis. Eh, por eso entiendo que reflexionar sobre la tesis, ya sea en un taller de escritura, en una guía con un manual o en encuentros con la directora o con la directora, contribuye, este, y esto lo vemos digamos, en, en la diaria, en los talleres, ¿no? contribuye a facilitar este, el camino del tesista o de la tesista para lograr, tomando en cuenta lo que plantea el título del encuentro, ¿no? que la tesis pueda ser terminada y que no se transforme en una tarea interminable un poquitito más estas, estas ideas. Antes de, de hablar un poco de esto, quería hacer dos digresiones. Eh, me fijé en estos días, hay, no sé si ustedes saben, que la Secretaría de Políticas Universitarias publica un anuario con ciertos datos ¿no? respecto de las universidades. Bueno, chequeé el último anuario que se publicó, acá en la Argentina, que es el del 2008, eh, y quería contarles un poco los valores para que vean esto que yo les decía, este obstáculo, que a veces aparece, y cómo este obstáculo se representa, o se ve en los números. Eh, fíjense que en el 2018 se señala que en ese año habían un total de 156.476 estudiantes de posgrado, ¿sí? 156.000 y unos 44.000 inscritos. El total de egresados del 2018 fue de 17.716. Es decir, si hacemos un porcentaje, ¿no? Eh, en la relación entre estudiantes de posgrado y egresados, nos damos cuenta que hay un 11,31% de egresos. Claramente, digamos, el que se egresó ese año no se inscribió en esa carrera de posgrado en el 2018, así que me remonté unos años atrás, ¿no? para también hacer esta proporción, y fíjense que en el 2015 incluso había más estudiantes de posgrado, ¿sí? había unos 160.874 estudiantes, o sea que la proporción se disminuye. Bien, este, este problema que reflejan los números y ¿sí? la poca cantidad de estudiantes que egresan de las carreras de maestría o de doctorado es algo que no es inherente a nuestro país, no es un problema nuestro, digamos, sino que también alcanza a los países que se denominan ¿no? de altos ingresos, a los mal llamados países desarrollados. ¿no? Es decir, que también en países de altos ingresos también encontramos que la proporción entre estudiantes que cursan la carrera de posgrado y estudiantes que egresan es mucho más, digamos, es muy pequeña. Eh, y por otro lado, ¿no? Esta, la segunda digresión que quería señalar tiene que ver un poco con la escritura. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué llamamos escritura? Pues Silvia se va a referir mucho más a esto, de manera mucho más amplia. Yo simplemente quería señalar algunas cuestiones que todavía siguen, y lo vemos en los talleres, todavía siguen este, los estudiantes y las estudiantes pensando ciertas ideas, ciertos preconceptos que tienen respecto de la escritura. ¿no? Todavía hay cierta idea que la escritura refleja la oralidad, ¿no? este, que simplemente es un reflejo de la oralidad. Por eso a mí me interesa siempre señalar el origen de la escritura, ¿no? que ya los primeros pictogramas en el 3300 a.C. demostraban que la escritura no se subordinaba digamos, a la oralidad, no era un apéndice ni un suplemento. Al oral no hay ningún tipo de rastro fonético digamos, en esas inscripciones. ¿no? Eh, que también es, me parece que es importante tener en cuenta entonces, que el código escrito es muy distinto al código oral. Eh, algunos autores como Walter Ong eh, o como Williams hablan de una tecnología, la escritura como tecnología. Este, Ong plantea eh, como tecnología de la palabra, ¿no? la escritura es una, implica una relación social, una forma de relación social, implica un a ¿no? un otro lector. Eh, y por eso, digamos, este, se puede pensar, digamos, hay que pensar a la escritura en, en, en su relación con los otros ¿no? y con los otros y las otras. Eh, otra manera de que ha sido pensada la escritura tiene que ver con el factor de poder, no como la escritura ha sido concebida como un factor de poder, esto se puede trasladar también incluso a la universidad, pero también si nos remontamos a los orígenes de la escritura, claramente era un grupo muy, muy este, minoritario quienes podían acceder a la escritura, a la alfabetización, ¿no? Ahora bien, ¿cómo pensar la escritura? Es decir, la escritura no es solamente el código, ustedes saben que la escritura no es solamente la, los aspectos normativos de la lengua, sino que en todo texto escrito se entrecruzan rasgos textuales y rasgos discursivos, ¿no? que los vamos a ver un poco en relación con la tesis. Esto. Hay una cita de Bartes que a mí me parece muy linda, ¿no? que él plantea que la escritura es un compromiso entre una libertad eh, y un recuerdo, no, es decir, que el escritor tiene cierta libertad para escribir, pero por otro lado está atravesado, ¿sí? hay por detrás nuestra una tradición, una memoria escrita que nos atraviesa, ¿no? y esto vamos a conversar un poco en relación con la tesis. Bien, ahora sí, volviendo al tema que les decía eh, de mi propuesta, de pensar un poco la articulación entre la escritura este, y la tesis, nos encontramos, y si hicimos un barrido en los posgrados ¿no? que hay en la Argentina, y además en los manuales de circulación que uno encuentra en cualquier librería, digamos, ¿no? eh, veríamos que la problemática de la escritura no es una problemática que está tan abordada. Digamos. La mayoría de los, de los talleres que se proponen, ¿no? que se presentan en, las diferentes, en los diferentes institutos, o en diferentes instituciones de educación superior, por lo general trabajan más con la cuestión de la investigación, el armado de la investigación, la metodología, eh, bueno, la elección del tema, interpretación de datos, digamos, es muy fuerte lo que tiene que ver con el aspecto metodológico de la investigación. Lo mismo ocurre con los manuales de escritura, de, manuales, perdón, de tesis, donde realmente la escritura ocupa un lugar muy marginal. ¿no? Y solamente, digamos, si uno hace un rastreo, se, se pone a leer estos libros, estos manuales, encontraríamos que la mayoría de las veces se destinan muy poquitas páginas, y sobre todo a cuestiones más formales, ¿no? como el sistema de citación empleado, eh, bueno, aspectos más formales de la carátula, ¿no? eh, y a lo que ellos llaman un lenguaje este, informativo. Bien, obviamente como ocurre con todos los manuales, los manuales ustedes saben que es una clase de texto que apunta un poco a la simplificación, no este, y por eso se evidencia en estos manuales una simplificación de cuestiones que yo veo que no son tan simples, digamos, ¿no? que habría que un poco problematizar. Porque además se proponen recetas que, digamos, eh, que podrían ser aplicables a las tesis de cualquier campo de saber. Y ahora vamos a, a ver, digamos, voy a comentarles un poco cómo hay diferentes, cómo distintas variables atraviesan estas tesis, la configuración de las tesis, y que no hay una única receta que uno puede trasladar a, to a la totalidad del conjunto de las tesis, digamos. Yo estoy convencida, a partir del trabajo docente y de investigación, ¿no? que cuanto mayor es el conocimiento, cuanto mayor es la reflexión sobre el propio decir, cuanto mayor es el saber que se tiene sobre la discursividad y sus implicancias, sobre el entramado inclusive discursivo que, se, que subyace en la tesis, más allanado tiene el camino la tesista o el tesista que decide emprender esta tarea. Eh, ustedes ven que en una tesis, el tesista no solamente se presenta como investigador o investigadora, eh, como especialista de la problemática que está abordando, sino también como escritor o como escritora de su trabajo. ¿no? Y en este sentido despliega una escena discursiva que, corresponde, que se corresponde con estas imágenes. Por eso se desprende que la tesis no es simplemente un reflejo del diseño ¿no? o del proceso de una investigación, no traduce la investigación de manera lineal, y esto claramente sobre todo en las ciencias humanas, ¿no? eh, Es decir, la tesis en tanto producto final no se organiza en función de la investigación, adquiere una nueva dinámica, es un proceso distinto. Uno podría pensar, digo, las hipótesis que a veces surgen en el transcurso de la investigación, digo, en la tesis aparece, digamos, en el, en el capítulo introductorio, ¿no? Este, lo mismo la manera en que uno escribe los capítulos, no reproducen fielmente la investigación ¿no? en, este, en estas áreas. Eh, por otra parte, eh, las tesis que, que he leído, digamos ¿no? este, tanto como docente, o eh, bueno, en mi papel de evaluador o directora, se evidencian problemas que no solamente están relacionados o vinculados con la investigación, sino que son dificultades vinculadas a la escritura puntualmente. ¿sí? Eh, y estas dificultades... No me refiero específicamente a la normativa, ¿no? a la concordancia, signo puntuación, puntuación, este, nada, ortografía, etcétera, etcétera, sino que me refiero a cuestiones específicas de la discursividad, ¿no? por ejemplo, la citación, y acá también no me refiero solamente a cuestiones formales sobre el sistema de citación elegida, sino ciertas dificultades en limitar, por ejemplo, la voz citada de la voz citante, ¿no? el modo en que los tesistas o las tesistas construyen su propia voz enunciativa, eh, apartados que aparecen confusos o eh, distintos capítulos que no logran dar una, una, este, una cohesión, ¿no? Eh, que no se presentan como una cohesión este, que apunte a, a resolver una idea o unas ideas de la tesis. Eh, Bien, bueno, numerosos problemas que uno encuentra vinculados a la escritura, ¿no? Esto que decíamos, por ejemplo, en la relación con la argumentación, cuestiones vinculadas con la argumentación, ideas que no logran ser sustentadas teóricamente. Es decir, como les vengo diciendo, problemas que no son específicos de la escritura, eh, que, perdón, que no son específicos del diseño, sino que al contrario, son cuestiones vinculadas con la escritura puntualmente. ¿sí? Eh, Borsinger distingue, sí, una... Una lingüista distingue ¿no? el proceso de elaboración de una tesis, el proceso de escritura de la tesis, y la tesis como producto final. Entonces, es importante señalar que en las ciencias humanas, sobre todo, la tesis se presenta ¿no? como el producto de ajustes progresivos entre la investigación y la textualización. ¿no? Hay un ida y vuelta entre la investigación y la textualización. Por este motivo... Es importante destacar que la tesis no es un simple medio o instrumento, ¿no? la escritura digo, de la tesis no es simplemente medio o instrumento que plasma una investigación anterior, como acabo de señalar, sino que acá la escritura cobra un valor epistémico. ¿sí? Al momento de escribir, el tesista o la tesista tienen nuevas ideas, realiza nuevas lecturas, establecen nuevas relaciones, encuentra aspectos que antes no había advertido digamos, ¿no? en el trabajo este, de lectura. Es interroga saberes previos. ¿no? Entonces, lo que determina es que los tesistas o las tesistas tengan que volver una y otra vez sobre sus pasos en la escritura. Eh, bien, otra de las cuestiones que indudablemente ocurre, ¿no? Un, un estudiante o un estudiante de posgrado realiza, digamos, eh, a lo largo de su carrera de posgrado, monografías que tienen entre 20 carillas, 30, 15 carillas, 25 carillas, y de repente se enfrenta con el problema de escribir. 150, 200, 300 páginas, ¿no? Que implica una tarea muy compleja, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la escritura este, de este tipo de textos. Y en ese punto, el escritor o la escritora se puede perder en ese mar, digamos, de palabras, empezar a abrir nuevos caminos. Por eso es muy común eh, encontrar trabajos con, con, que, el, que se les dificulta lograr cierta unidad, un todo coherente, ¿sí? una trama sólida que tenga un hilo conductor a lo largo de los capítulos. Y, por ese, y en ese punto no confluyen en un sentido unificado. Eh, por eso el trabajo con la propia escritura, ¿sí? orientada empleando eh, distintas estrategias, permite encauzar y retomar este rumbo, que muchas veces se pierde. Otra de las cuestiones eh, que me parece interesante recuperar, y que también tiene que ver con esto, con esta importancia del formato que tiene una tesis, ¿no? es la historia de la tesis. ¿no? Y en ese punto a mí me interesa siempre recordar un poco ¿no? de los orígenes de la tesis en la Edad Media y cómo estos orígenes fueron, este, digamos, esta historia fue cambiando y evolucionando, no, no evolucionando en sentido de progreso, pero sí modificando el formato tanto de la tesis como de su defensa. Eh, revisar y recuperar estos orígenes medievales permite desnaturalizar estas prácticas que se encuentran muy instituidas y que se encuentran cristalizadas en el ámbito académico, ¿no? entonces permite una mayor comprensión de estos dispositivos. Sabemos, ¿no? y sobre todo los analistas del discurso, que los discursos son indisociables de las instituciones en, los que, en las que circulan, por lo cual este recorrido digo, de retomar ¿no? los orígenes y ver cómo va cambiando ¿no? la tesis y la defensa, permite aprender con mayor profundidad las condiciones institucionales de legitimación de la enunciación, ¿no? cómo se fue legitimando la enunciación a lo largo del tiempo. En este sentido, escribir y defender una tesis no se circunscribe, como vengo señalando, solamente al saber producido a lo largo de una investigación, o por lo menos no es solamente eso. ¿sí? Al escribir y defender una tesis se pone en juego el conocimiento investigado, pero también el reconocimiento simbólico ¿no? y el poder académico para la universidad, incluso la tesis y la defensa, no solamente es un requisito institucional, sino en este punto constituye un mecanismo de reproducción y conservación. Teburdí habla en relación a, en, en estos términos y supone, él plantea que supone ¿no? un reconocimiento del orden académico. Y por otra parte, permite reafirmar el ser y los valores universitarios. Bien, no quiero demorarme tanto. Por último, bueno, quería plantear en relación con esto que vengo señalando, eh, que entonces la tesis se llama, digamos, dentro de lo que... Dentro de la lingüística podríamos hablar que es un género discursivo, ¿sí? es un género discursivo académico que tiene ciertos rasgos y ciertas particularidades que lo distinguen de otros géneros. Y un lingüista que se llama Swales, que él plantea ¿no? eh, que intervienen diversos factores en la configuración de la tesis, la institución en donde se desarrolla, el departamento, la disciplina o la división en la que nace la tesis, el campo del saber, el tópico, la metodología a la que se refiere. Y por otra parte, a los este, involucrados, a ¿no? los participantes involucrados, ¿no? el candidato o la candidata, director o directora, el comité evaluador, los colegas, ¿no? la relación entre los jurados o jurada, bueno, los jurados, este, la institución, etcétera. Es decir, que existen varias capas en la construcción de una tesis, ¿no? Que inciden en su elaboración final. Entonces, fíjense entonces, con estas capas, uno no podría unificar, digamos, el conjunto de las tesis, sino que cada campo disciplinar, cada tradición académica, cada institución, va a tener sus, propias, este, sus propios rituales de escritura, sus propias convenciones vinculadas en la tesis, que no pueden unificarse o simplificarse, digamos, con un manual en donde se propone, digamos, una suerte de receta, ¿no? eh, Bien. Eh, la tesis, entonces, informa de los aspectos realizados en un dominio del saber específico y al estar dirigida a la institución académica como medio de obtención de un título, debe además argumentar y persuadir a los posibles interlocutores especialistas respecto de los nuevos conocimientos que allí se formulan y de su capacidad y competencia, tanto de la disciplina en la que su trabajo se inscribe como en la investigación. La tesis concebida en estos términos forma parte de un proceso que busca la legitimación y el reconocimiento del tesista. ¿no? Es un medio para ser aceptado dentro de la, eh, como par dentro de la comunidad de especialistas. Bien, y ahora sí para finalizar, me gustaría ¿no? Esta, recuperar una cuestión que también siempre trato de, de rescatar y que me parece súper importante es tratar de transmitir, más allá de, digamos, de la complejidad de todas las variables que les estuve mencionando respecto de que se ponen en juego digamos, al momento de escribir la tesis, ¿no? la importancia de recuperar el disfrute en la escritura, ¿no? que también me parece importante y clave digamos, al momento de escribir un trabajo tan extenso. ¿no? Eh, es decir, me interesa señalar la importancia de transmitir este disfrute en relación con la escritura buscar que el tesista o que la tesista no pierda ese placer al momento de escribir, en ese encuentro, ¿no? Parte eh, habla de ese encanto erótico, el momento del encuentro el que, entre el que escribe, ¿no? Y, y el, la, la página en blanco, ¿no? Ya que a veces todo lo que señalé, todos estos obstáculos, estas variables que se ponen en juego, muchas veces este, operan en contra, no operan a favor, digamos, operan en contra a la hora este, de ese encuentro, que es un encuentro para mí muy íntimo, entre el escritor o la escritora y el papel bueno Y hoy en día, en su defecto, en la pantalla. Bueno, hasta ahí me parece que estamos bien. Bueno, Karina, eh, muchas gracias. La verdad que estuviste no usaste un poquito menos de 20 minutos, o sea que estuviste bárbara con el tiempo. <risa> Excelente, buenísimo. En todo caso, después si la gente hace, te hace, hace preguntas particularmente sobre tu presentación, podés explayarte un poco más si querés en respuesta a eso. Perfecto, Martín, gracias. la voz Y aprovecho para decirle a todos los asistentes que las preguntas, como me decía recién el licenciado Rodrigo Avínzano, que está dándonos una mano con la cuestión de las preguntas, si quieren las pueden hacer circular por, por chat, y al final este, las, las retomamos. Eh, bueno, en... Ahora es el turno de, que tome la palabra, eh, desde Madrid, eh, la doctora Silvia Agosto. Eh, el título de su presentación, ella tiene un power para compartir con nosotros, es el desafío de escribir un texto académico. Así que Silvia estaba con unos... Ah, está, ahí está, ahí le veo, la veo, se pudo conectar finalmente desde el celular. Así que Silvia va a estar este, conectada desde su celular, porque hubo problemas con el ordenador. Y Rodrigo Avizano desde aquí, desde Buenos Aires, va a estar pasando, compartiendo pantalla y pasando el PowerPoint que Silvia nos mandó desde España. A, te, a, te paso la palabra, Silvia. Eh, muchas gracias, encantada de estar esta tarde, esta mañana, desde de, de, de la orilla del Atlántico que se considere con todos ustedes. Eh, le doy las gracias a Martín, a la Facultad de Psicología, por invitarme. Para mí es un gran placer poder hablar de este tema que interesantísimo desde el punto de vista de la lingüista de la lingüística y creo que eh, es muy importante que las distintas disciplinas también se planteen como comentaba Karina ¿no? es, es un, la escritura es un es un proceso también de aprendizaje y que las distintas disciplinas de planteen cómo se debe eh, trabajar la escritura académica eh, con las particularidades propias de una materia, de un área de conocimiento. Eh, entonces creo que eh, es interesantísimo poder hablar y nosotros podemos aportar desde el área de didáctica de la lengua, eh, pero consideramos que eh, deberíamos trabajar unidos desde todos los campos del conocimiento para poder eh, hacer más sólida la formación, de, tanto del grado, de la licenciatura, como del posgrado. Entonces, si se puede compartir eh, el, el PowerPoint, sí, perfecto. Este, muchas gracias, eh. muchas gracias Rodrigo por, por tu colaboración. Eh, bueno, antes que nada les comento, el grupo de investigación en el, en el que estoy trabajando desde hace 20 años es el grupo Didactes, es un grupo de la Facultad de Educación, Forma eh, parte del Departamento de Didáctica de la Lengua, Artes y Educación Física de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, desde el 2001, eh, a través de una invitación de un profesor del doctorado, eh, que era el profesor Teodoro Álvarez Angulo, eh, varios eh, alumnos y otros profesores del departamento, comenzamos a preguntarnos cuáles son las particularidades que tiene la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. Entonces, eh, podemos pasar a la siguiente, eh, siguiente diapositiva, eh, porque este fue nuestro primer objetivo, buscar un marco explicativo que nos permita entender eh, cómo se comprende y cómo se produce un texto. Eh, y partimos de la hipótesis, a partir de la revisión de muchos modelos, de qué es escribir, cómo se escribe, eh, de que existen variables sociales, cognitivas, afectivas, culturales, que actúan en la producción de un texto y que si las tenemos en cuenta, todas esas variables, eh, la eh, expresión escrita de los alumnos mejorará. Entonces, desde eh, el punto de vista del de profesorado, de, de, de la perspectiva de la enseñanza, tenemos que reflexionar sobre qué es escribir, para a partir de ahí, eh, realizar todas las actividades y las secuencias didácticas eh, que se dirijan a eh, la escritura. Pero, si este, pasamos a la siguiente diapositiva, aparece una particularidad eh, todavía mayor, eh, cuando pensamos en qué es escribir en la universidad. Entonces, eh, a mí me gusta mucho esta frase que cita Paula Carlino, es una experta argentina en didáctica, en, en escritura académica, eh, que dice, ¿qué es escribir para los estudiantes? Y utiliza una metáfora que es como un acto de cruzar fronteras, o de pararse en un umbral tratando de cruzar. ¿No? Entonces como nos trasladamos de un lugar a otro, ¿no? desde nuestra casa primero vamos a la escuela, después vamos a la escuela secundaria, después a la universidad, y en cada nivel hay una variedad de comunidades discursivas, ¿eh? que con sus lenguajes, sus convenciones, sus formas de argumentar, y tienen algunas claves que solamente quienes forman parte de ese contexto, como comentaba Karina, ¿no? de esta comunidad académica, solo quienes comparten esas claves eh, pueden acceder a ellas y pueden comprenderlas. Entonces la función de los profesores es justamente tener en cuenta que la escritura académica implica una dificultad mayor para un estudiante, y nosotros cuando nos enfrentamos a ese reto, es un reto realmente complejo. Eh, por lo tanto, eh, si tenemos en cuenta... Eh, y pasamos a la siguiente diapositiva. Esto constituye un gran desafío eh, para el mundo universitario, porque la eh, escritura académica, a diferencia de otro tipo de escritura, como puede ser la escritura creativa, eh, tiene unas determinadas reglas claves eh, que no, no son tan fáciles de adquirir ni de mm, adivinar. En muchos casos, y lo comentamos siempre cuando tenemos algún taller de escritura académica, eh, preguntamos, bueno, ustedes a lo largo de eh, mucha gente, inclusive alumnos de doctorado o de máster, ¿no? o sea que ya hicieron un cuatro años o cinco años eh, de estudios universitarios, y muchas les preguntamos, bueno, les dijeron que hagan una monografía, y alguien les dijo que es una monografía, o les dijeron, por ejemplo, que hagan un ensayo, y alguien les dio las características del ensayo, cómo es el estilo, qué tipo de, de vocabulario tenían que utilizar, cómo tenían que citar, y la, prácticamente el 90% o más de los alumnos, dicen que no tuvieron ningún tipo de pautas, es decir, que se tuvieron que enfrentar a este desafío de, de escribir, sin pautas, si acaso en algunos casos les daban una, eh, un texto modelo. Entonces, claro, había que deducir de ese texto modelo, descifrarlo, cuál jeroglífico, a ver cuáles eran eso, esas características, para después poder reproducirlo en el propio trabajo académico. Pues, efectivamente, esto no puede ser así. no La alfabetización académica requiere... Eh, que esas claves, esas claves son responsabilidad de los profesores, eh, por eso eh, es necesario reflexionar sobre esto eh, y mm, realizar también una mm, recogida de los distintos géneros discursivos que se relacionan con distintas asignaturas, ¿no? Como puede, o con distintas disciplinas, eh, y poder en, entenderlos, comprenderlos y transmitirlos. Entonces eh, pasamos a la siguiente diapositiva que habla sobre eh, que es eh, la alfabetización académica, y esto es realmente la función y la responsabilidad de los profesores, ¿no? este conjunto de nociones y de estrategias que se necesitan para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, y eh, cada persona que inicia un proceso eh, de formación universitaria eh, debe conocerlas y mm, dominarlas, ¿no? para poder producir eh, y analizar textos. Entonces, ¿cuál es la función de los profesores? Y en la diapositiva, eh, eh, que es quienes deben acompañar este proceso, y retomando esta metáfora eh, de Flower y de Higgins, no que, que los estudiantes no se queden detenidos en el umbral. Nosotros mismos, como escritores de un texto académico, muchas veces nos vemos en ese umbral, y no nos atrevemos a cruzar por muchos motivos. Eh, falta de tiempo, problemas de... Eh, los, los um, los enunció y los enumeró Karina, ¿no? muchos problemas por los cuales se termina una tesis, pero muchas veces el, el, el problema real de la, de la escritura de la tesis es que falta al tesista esas claves necesarias para escribir ese texto. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer, y pasamos a la siguiente diapositiva, es ¿qué es escribir? Esta, esta pregunta es, es fundamental y nos la, nos la hicimos con el grupo didactes y por eso elaboramos en el 2003 un modelo de escritura académica eh, que es eh, el llamado Modelo Didactés, que se publicó en el 2003, en la, una revista, es, eh, es de um, lectura libre, si se, eh, se conectan en la eh, Universidad Complutense, en la biblioteca de la Universidad Complutense, es la revista didáctica, si quieren después les puedo, en el chat les puedo indicar el enlace del de modelo del 2003, que fue reescrito en el 2015. Eh, entonces elaboramos un modelo porque lo que intentamos eh, responder a esta pregunta es, en los modelos de escritura, algunos aparecen muy relacionados con aspectos psicológicos, ¿no? con, con eh, estrategias cognitivas o metacognitivas, eh, algunos relacionados con aspectos sociales, pero faltaba un modelo que eh, integrase todo, eh, eh, todas estas áreas de conocimiento. Eh, por eso, eh, en la siguiente diapositiva, tenemos una frase de André Petillán, un lingüista, eh, que para nosotros fue muy iluminadora porque decía que la escritura realmente es un proceso complejo, que requiere muchas estrategias para producir textos, y esto no es solamente dominio de la lingüística, sino que también hay que pensar en aspectos antropológicos, psicológicos, sociales, semióticos, y en el caso de los profesores, aspectos didácticos. Por lo tanto, la complejidad de la escritura no eh, se explica solamente desde una perspectiva, desde una disciplina, sino que es preciso integrar otras disciplinas para comprenderla. Entonces eh, elaboramos un modelo, el llamado modelo didactés, eh, que en la siguiente diapositiva tienen una, una síntesis, que es eh, un modelo eh, para la producción de textos escritos que tiene un enfoque en tres puntos de vista básicos, eh, un enfoque sociocognitivo, un enfoque pragmalingüístico y también un enfoque didáctico. Eh, para realizar este modelo revisamos eh, bibliografías, modelos, otros modelos, otras teorías e, intent e intentamos integrar en nuestro modelo La dimensión cultural, social, individual Yo no me quiero detener mucho en, en el modelo en sí En, la, en estas tres dimensiones que mm, eh, Por eso les voy a dejar los enlaces Por si lo quieren eh, leer y, y conocer en mayor profundidad También les puedo dejar mi correo electrónico Si se quieren comunicar, yo encantada eh, Pero sobre todo quería eh, explicar eh, las fases del modelo de escritura, que creo que es lo que más les puede eh, ser útil a la hora de pensar y reflexionar en la escritura de una tesis. Entonces, eh, les, les voy a contar muy rápidamente eh, las tres fases del modelo, perdón, las tres dimensiones, y después paso a las fases. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, encontramos lo que se llama el primer círculo, que es el, eh, la cultura. Entonces, en el primer círculo eh, es... Este sistema de diálogos y de textos, eh, con hablas, estilos, concepciones, valores, ritos, que eh, tienen una influencia enorme en, el, en la escritura. Dependiendo de la cultura donde nosotros estemos trabajando, va a haber unas convenciones eh, diferentes, y las tenemos que conocer e integrar a la hora de escribir. Eh, si seguimos, eh, el, el, el, se va, exacto, tienes que darle un poquito, <risa> gracias. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿a qué llamamos estas convenciones? Sistemas de escritura, eh, reproducción del tiempo, tecnología, y entonces, todo, eh, sí, seguimos, eh, eh, todo esto va a, eh, sí, se, seguimos un poco más. Eh, va a estar englobado en lo que se llama este círculo de la cultura, que tiene que ver con las creencias, los valores, los ritos, las convenciones, géneros culturales, y aparece, eh, si le das otra vez al, al círculo, eh, eh, eh, grandes eh, nombres como Bakhtin, Cristeva, Lotman o Debo Grande y Dresler, que eh, volveremos a, a, este autor, a estos autores. Eh, bueno, el, el, digamos este círculo, el, el llamado círculo cultural, se completaría con el segundo círculo, que se verá en la segunda diapositiva, que es el círculo de la sociedad. En la sociedad también se va formando por distintos eh, distintos eh, contextos, contexto cultural, contexto afectivo, eh, contexto situacional, eh, contexto físico, todo esto también es fundamental, no es lo mismo escribir en lápiz que escribir con el ordenador, ahora con, con la pandemia hemos descubierto eh, nuevas formas de trabajar, ¿no? teníamos, teníamos que trabajar online, ya no podíamos trabajar eh, con el papel, inclusive ahora, en, en el caso de España, que hemos retomado las clases, con distancias sociales, eh, con mascarilla, etcétera, pero eh, también tenemos que limitar enormemente el uso del papel, Todo esto también condiciona muchísimo el proceso de escritura, eh, ya tenemos que trabajar con móviles, con ordenadores, eh, entonces bueno, eh, eh, todo esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir. Este sería el segundo círculo, y pasando al tercer círculo, en algunos contextos todavía, pasando al tercer círculo, que es el círculo individual. Y aquí también este círculo se va a ir eh, conformando con diferentes aspectos. ¿eh? Tenemos por supuesto la memoria, que es fundamental, eh, pero también además de la memoria hay estrategias cognitivas, metacognitivas, eh, motivación, emociones, que van a condicionar enormemente el trabajo escrito. ¿eh? Es, no, es, no es lo mismo escribir una carta de amor que escribir una demanda o una instancia para el ayuntamiento, para la municipalidad, ¿no? Entonces, eh, eh, lógicamente, la, la motivación será otra y esto condicionará mi proceso de escritura. Además, eh, en la siguiente diapositiva vemos que eh, para el texto producido se... Eh, relacionan varias competencias eh, competencias literarias pero también competencias referenciales o enciclopédicas competencias gramaticales sociolingüísticas eh, por supuesto eh, a la hora de escribir una tesis tenemos que conocer eh, aquello que eh, vamos a sobre lo que vamos a investigar eh, pero también tenemos que conocer el, el, el, lo que llamamos el, el, el problema retórico, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Para quién escribe? Lo que comentaba Karina, ¿no? Esa comunidad universitaria, que después la va a valorar, y que me, si aprueban en mi defensa, voy a formar parte de esa comunidad. Bien, entonces ya en la siguiente diapositiva vamos el modelo completo, eh, que es un modelo circular, eh, si observan todos los, los círculos, están eh, compuestos por rayas discontinuas, porque eh, cada uno de los círculos se eh, relaciona entre sí. Si la cultura se relaciona con la sociedad, la sociedad con el individuo, el individuo con la cultura. Entonces, esta idea de que todos estos aspectos intervienen a la hora de escribir, es fundamental eh, tener, partir de esta idea a la hora de elaborar y pensar una estrategia de trabajo para enseñar. Pero también es fundamental pensar que la escritura es un proceso, y eh, como tal podemos describir en una serie de etapas que guían ese proceso. Entonces, en la siguiente diapositiva eh, tenemos un gráfico eh, donde aparecen las distintas fases que componen el proceso de escritura según Didactes. En eh, el, el primer modelo habíamos eh, trabajado con cuatro fases. La primera fase de acceso al conocimiento, que es donde tomamos contacto con el tema y con el tipo de texto que vamos a escribir. La segunda fase que es la planificación, donde elaboraremos índices, esquemas. La tercera fase es la producción, que es, generará un primer borrador, la cuarta fase es la revisión y la reescritura de ese borrador hasta alcanzar el texto definitivo. Pero observamos que para la actividad académica no es suficiente estas cuatro fases, eh, porque efectivamente cuando elaboramos un texto académico, pensemos por ejemplo en un artículo, eh, una, un ensayo, por supuesto una tesis doctoral, una tesis de licenciatura, generalmente vamos a tener que editarla, es decir, adecuar esta escritura a unas determinadas normas, una determinada forma de citar, una determinada forma de paginar, de colocar, de encuadernar. Esta es la fase de edición. Y también vamos a tener que presentarla y defenderla oralmente. Que pensemos, por ejemplo, un artículo que vamos a eh, escribir que podrá ser parte de las actas de un congreso, pero habrá que presentarlo. Entonces, tenemos también la fase de presentación y defensa oral. Por eso, completamos el modelo en el segundo momento con este esquema. Eh, con estas dos fases, para el, el, las etapas del proceso de escritura. Entonces muy brevemente voy a desarrollar estas, estas fases, eh, y creo que sí que es interesante tener en cuenta, porque eh, lo que suele ocurrir es que eh, a la hora de escribir una tesis, eh, muchas veces tenemos Alguna idea o alguna idea, eh, digamos, eh, vana de aquello sobre lo que queremos trabajar, o es demasiado amplio el tema, pero quizás si vamos siguiendo estas fases, eh, podemos eh, por lo menos romper a veces ese temor a la página en blanco, que suele ocurrir a todo aquel que eh, empieza un trabajo, un texto, ¿no? Entonces, bueno, en la primera, pasamos a la siguiente diapositiva y eh, vemos la primera fase, que es acceso al conocimiento. Entonces, aquí, si tenemos en cuenta el modelo didáctico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar decisiones. ¿De qué voy a escribir? ¿Eh? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Y cómo lo voy a escribir? Entonces, lo primero que cuando eh, decidimos escribir un texto, vamos a activar conocimientos previos sobre el tema. Vamos a, a, a activar conocimientos previos también sobre el tipo de texto. Voy a escribir una tesis doctoral. Muy bien. entonces Lo primero que tengo que saber, y fundamental, ¿qué es una tesis doctoral? ¿Qué características tiene? Es como comentaba Karina, un género. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuál es su estilo? Entonces, lo debo conocer. ¿Cómo puedo conocer esto? Bueno, una de las formas fundamentales es leyendo modelos. Yo a todo el mundo que escribe una tesis, le digo, primero lee, o por lo menos consulta, aunque no las leas todas en profundidad, varias tesis, porque eso te puede dar muchísimas pistas, muchísimas claves para tu propio trabajo escrito. Bien, en la siguiente diapositiva vemos que el, el, en la fase de acceso al conocimiento tenemos varias etapas. ¿no? Buscamos el tema, es muy importante delimitar exactamente sobre aquello sobre lo que voy a trabajar. También tengo que organizar la información que voy a recoger. Tengo que contextualizar, dependiendo de la universidad a la que, la, a la que voy a... Realizar mi trabajo, eh, qué tipo de, de tema eh, o, o de aspectos de un determinado tema eh, puede interesar o no a, a, a, a mi director de tesis o al grupo eh, de investigación en, en, sobre el cual quiero eh, informarme más, y bueno, elegir el género, en este caso está claro que es la tesis doctoral, ¿no? Pero esta fase es fundamental. Y, por ejemplo, otro aspecto importantísimo es cómo organizo la información. Eh, yo he tardado mucho en escribir mi tesis, tardé 10 años, porque no, no tuve una beca de doctoral, entonces trabajaba, tenía la familia, ¿no? Entonces, claro, es, es muy complicado. Yo a todo el mundo que inicia este camino, eh, le, le aconsejo que, si es posible, eh, eh, pida una beca y le dedique cuatro años, tres años de su vida a la escritura. ¿Y por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, con organizar la información es algo tan importante y lleva tanto tiempo, que muchas veces cuando uno extiende tanto en el tiempo la escritura de, de un proyecto, cualquiera sea, en este caso la tesis, muchas veces eh, no, eh, no, no recuerda muchos eh, artículos o libros que ha leído, a mí me ha pasado de volver a leer un, y después a la cuarta, quinta página, pero si esto yo ya lo leí. Bueno, esto es fundamental, si hubiera tenido en cuenta esta, estas, estas eh, fases, hubiera ganado mucho tiempo eh, y, y muchos menos dolores de cabeza, porque organizar la información es fundamental. Entonces para eso, una manera de recoger la cita, una manera de estructurar las consultas, es muy importante. Eh, tenerlo en cuenta, porque esta este es una parte importantísima del trabajo de, de un, te, de un eh, doctorando, y eh, en, se gana muchísimo tiempo si se tiene un, una sistematización de la, la búsqueda y recogida de información. Bueno, en la siguiente fase, que aparece en la otra diapositiva, es la planificación. Entonces tengo que organizar mi texto eh, de acuerdo con decisiones que he tomado, eh, ya sé, qué voy a escribir, cómo, para qué, a quién, eh, eh, y después, eh, en la siguiente diapositiva, eh, ya sabemos qué escribir y también cómo escribirlo. Por lo tanto, conozco el, eh, conozco el género y ya he organizado los conocimientos sobre el tema, eh, las ideas principales y sobre, eh, de, que, sobre las que se va a basar mi, mi tesis. Bien. En la siguiente fase, eh, que sería la fase de producción, es donde voy a redactar el primer borrador. Eh, voy a, voy a tener en cuenta este índice. Eh, sí, gracias. Es la, es, eh, voy a tener en cuenta este índice que he elaborado en la fase anterior. Eh, este texto no es el texto definitivo, porque tengo que pasar a la siguiente fase que eh, bueno, tiene que cumplir una serie de propiedades, no me voy a detener, eh, si pasamos a la siguiente diapositiva, no, tiene que tener coherencia, tiene que ser adecuado, eh, tiene que tener una intencionalidad clara, eh, tiene que hacer referencia a otros textos, eh, por supuesto esto es fundamental en una tesis doctoral, no hay que demostrar, formar parte de, de esta comunidad académica, eh, y eh, eh, posteriormente pasamos a la fase de revisión y reescritura, que tengo que volver sobre el borrador, clarificarlo, evaluarlo, mejorar la redacción, y también esto requiere muchísimo tiempo. Eh, en la siguiente diapositiva se ve los procesos que se ponen en juego a la hora de revisar. ¿no? Vuelvo a trabajar el pensamiento, vuelvo a construir el conocimiento, inclusive en la revisión a veces puedo cambiar algunas cosas que eh, pensaba que eran que, que era como debían ser, y no, no son así. ¿no? Eh, puedo mejorar lógicamente la redacción, y una vez que tengo este eh, texto, ya paso a la siguiente fase, que es la edición. Eh, eh, que es adecuar gráficamente el documento a la intención que se persigue. Esto es muy importante. Tengo que tener en cuenta las normas de cada comunidad académica, normas APA, otro tipo de normas. Y eh, en la siguiente diapositiva vemos, ¿no? Este, lo adecuamos a este formato, el formato. Y finalmente llegamos a la presentación y defensa oral, eh, que debe ser muy cuidada. Recordar que eh, no podemos en una presentación o defensa oral. Eh, eh, tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que se trata de, otra, este, de otro tipo de, de relación, no es una relación con un texto escrito. Entonces, tengo que seleccionar muy bien los ejemplos, seleccionar eh, aquello que voy a comentar, porque lo tengo que transmitir oralmente y tengo que tener en cuenta quién es mi, eh, mi auditorio, que es eh, un, un grupo, básicamente, ¿no? un grupo de, de doctores que van a decidir sobre mi trabajo. Bueno, entonces, eh, como ya me estoy pasando de tiempo, eh, los aspectos, la, la, me queda una, una última eh, diapositiva, y este, que los aspectos más importantes eh, para tener en cuenta a la hora de la defensa es conocer las características de la actuación de comunicación. También a todos eh, los alumnos les digo que vayan y observen cómo es una defensa de una tesis, fundamental, eh, para planificar, estructurar, jerarquizar las ideas, eh, ser capaz de utilizar fuentes de información variadas, tipos de ejemplos variados, ilustrar muy bien aquello que se dice. Y eh, sobre todo, esta, esta situación de, eh, yo, es fundamental eh, haber pasado, por lo menos haber sido espectador de una defensa de tesis doctoral. Es fundamental conocer esa situación comunicativa. Y, eh, y, y si se puede, el, en el mismo lugar donde uno va a defender el, el, la tesis, también, es, escuchar otra defensa, eh, todavía muchísimo mejor, ¿no? Para apropiarse de ese escenario. Bueno, en la siguiente mm -hmm. diapositiva bibliografía y encantada para resolver la, las dudas o preguntas que tengan. Espero no haberme pasado mucho. Gracias. Excelente Silvia, buenísimo. Bueno, la verdad que muy buena presentación, te agradezco mucho. Eh, ya vamos a tener tiempo de conversar este, porque hay varias preguntas que están haciendo llegar los, los asistentes este, a través del chat, así que bueno le, le doy la palabra ahora a la tercera expositora y después conversaremos en la medida de que nos dé el tiempo. Eh, Valina Muraro nos va a hablar de la soledad del tesista. ¿Te bueno, bueno, buenos días a todos, gracias Martín, gracias a los organizadores de, del Congreso, eh, a las dos compañeras de mesa y a todos los asistentes. ¿Mm? Eh, bueno, ellas tomaron cuestiones por ahí centrales, generales, ¿no? de, de la problemática con la que se enfrentan, eh, los maestrandos y los doctorandos. Yo, yo en realidad eh, tomé algo quizás más pequeñito, pero, pero que, que me parece que colabora en esta dificultad de resolución del proceso de cursada de una maestría o un doctorado, que titulé justamente La soledad del tesista. Es paradójico, porque una tesis... Eh, es una interlocución, ¿no? es una interlocución con los desarrollos previos en ese mismo campo de saber. No, no se trata de otra cosa, sino de un diálogo con desarrollos anteriores, contraposiciones, con lo que trabajaron otros autores, avances, propuestas. Eh, entonces, evidentemente que, que no es eh, un un mensaje en una botella arrojado al océano, sino algo que nace de la interlocución con, con un campo, ¿no? con una comunidad eh, de colegas. ¿no? Y algunos eh, colegas eh, contemporáneos altecista y otros ¿no? eh, colegas que, que van a formar parte ¿no? de, de los eh, antecedentes de ese campo disciplinar que el tesista elija, ¿no? o donde el tesista se enrole. Sin embargo, una queja muy frecuente de, de los eh, alumnos, ¿no? yo hace más de una década que trabajo como tallerista en distintos cursos de posgrado, en el taller de tesina, de la carrera de investigación, de la carrera de especialización, en el taller 1, al inicio del proceso, en el taller 4, al final de la escritura, y en un taller que, de escritura que damos en doctorado con Karina, sabio, eh, una de las quejas que insiste es la de cierta soledad del tesista. Que aún es más pronunciada esta queja entre los colegas, que son un montón, que vienen desde el exterior a formarse en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? y que entonces están menos insertos que los colegas locales en, el, en la red social ¿no? o en la red académica. Eh, por supuesto, para aquellos que además son docentes de la casa, esto es menos pronunciado, pero así todo, eh, hay, hay mucha soledad en el proceso. Parte de esa soledad tiene que ver con que la escritura, evidentemente, como situaban las compañeras, no deja de ser un acto íntimo, no deja de escribirse en primera persona, sobre todo una tesis, pero después hay otras cuestiones que me parece que, que deberíamos tender a solucionar, desde las autoridades de esas maestrías, ¿no? desde la docencia, y algunas cuestiones que, que, que, bueno, que me permito... Eh, Recomendarle a los tesistas también. Parte de esa soledad tiene que ver con que muchas veces eh, los, los talleres se eh, orientan poco, como decían eh, las colegas expositoras, orientan sobre el trabajo eh, metodológico sin brindar por ahí algunos lineamientos de qué es una tesis. ¿no? Entonces... Eh, los alumnos van cambiando de tema a lo largo de los distintos talleres, van probando temas eh, con, con los distintos talleristas, algunos no llegan a presentar, algunos eh, encuentran inconsistencias entre el taller 1, taller 2, taller 3, taller 4, ¿no? y eso hace que, que ni siquiera todo el trayecto de la maestría esté orientado por un tema escogido. ¿no? Eh, además, Obviamente, eh, hacer una tesis es un esfuerzo, eh, hay que entregar eh, monografías para, para el cumplimiento de cada materia. Muchas veces esas monografías no logran relacionarse con el tema del tesista, entonces eh, terminan muchos alumnos los años de cursada con los cursos aprobados, con un montón de monografías que no tienen estrictamente que ver con su tema o porque no habían elegido el tema tiempo, o porque no lo pudieron eh, vincular al tema, no y eso los deja solos eh, con la tarea de elaboración de la tesis, es decir, por fuera de la cursada. ¿no? En el taller 4 es una minoría la de aquellos alumnos que entregaron el plan de tesis, no, no la tesis, el plan, es decir, que se van a quedar por fuera de la estructura de la maestría, elaborando el plan. A eso se le suma que la tarea del consejero, la tarea del director, además de, de ser tareas eh, gratuitas, por lo menos en, en nuestra universidad, ¿no? Eh, no es fácil conseguir consejero, no es fácil conseguir director, no es fácil que el consejero conteste los mails, no es fácil que el director conteste los mails, son profesores que están sobrecargados de trabajo, ¿no? eh, y bueno, me parece que esa es toda una dificultad, que, que confluye en una soledad del tesista, que queda frente a una tarea que puede ser titánica, frustrante, trabajosa, ¿no? Y que da como resultado, eh, ¿no? Muchas veces la, la interrupción de ese proceso. Alumnos que terminan con todas las materias aprobadas sin entregar la tesis, ¿no? Entonces, eh, yo quería señalar, ¿no? Algunos problemas, ¿no? De, de, de esta soledad. Por un lado, desde la soledad es muy difícil ubicar un área de vacancia. ¿no? Uno muy rápidamente puede creer que inventa la rueda y resulta que la rueda se inventó hace mucho. Es solo por la interlocución con otros que podemos situar que hay un campo de saber ahí, una laguna en el campo de saber. ¿no? Solamente en esa interlocución. ¿No? La soledad nos arroja, eh, entonces, bueno, sí, tenemos internet, los buscadores, pero hay un montón de desarrollos bibliográficos que se nos van a perder, y además, el texto que se arrastra de taller a taller, en nuestra casa, por lo menos, eh, o, o como contaba Silvia, su experiencia personal, en 10 años, se va tornando una especie de palincesto, no eh, que encima... Eh, Muchas veces el tesista se acerenció con eso que escribió, pero que ya no lo representa, ¿no? Es difícil de desprenderse de ese texto, es difícil volver, es difícil leer el propio texto ya, porque, porque es como un mantra, digo yo, ¿no? Que uno recitó y que, que no resulta ni siquiera legible para uno. ¿Mm? Entonces mi idea era plantear algunas eh, soluciones posibles, ¿no? Y, y entre ellas está esta, ¿no? Que celebro fuertemente, ¿no? Que en los congresos eh, se le haga lugar a esta problemática, ¿no? Quizás deberíamos pensar, ¿no? En, en ampliar ese espacio, que se le haga lugar a esta problemática y que se pueda reflexionar con otros campos eh, disciplinares, como en esta ocasión, con gente de otras universidades, como hoy la tenemos a Silvia, o de otros institutos, sobre esta problemática, y que además, eh, los congresos, eh, habitualmente, ¿no? ahora estamos en una modalidad un poco reducida de este congreso, ¿no? porque antes había un montón de mesas libres, ¿no? si no yo le digo eh, a nuestros alumnos, eh, le digo... La, clase, la semana del Congreso suspendemos el taller, porque ustedes lo que tienen que hacer es entrar en la página del Congreso, fijarse qué docentes, qué colegas preparan un tema, van a hacer una presentación cercana al tema de ustedes, para ir a todas las mesas posibles, para eh, trazar lazos ¿no? y establecer lazos eh, entre pares, ¿no? que me parece que es... Eh, Completamente necesario para poder escribir, tener lazos interpares, ¿no? intercambiar entre los pares que están en el mismo proceso, en procesos de investigación, con temas parecidos, ¿no? que allí hay toda una riqueza bibliográfica, de soluciones que encontró eh, otro colega, ¿no? de intercambios que permiten ¿no? que, que, que esa tarea no se imposibilite. Eh, entonces me parece que los congresos son una solución, y más mesas como estas, ¿no? Después las compañeras hablaban de, de otras cuestiones, ¿no? Cómo es eh, esto que, que parece caer de maduro, y sin embargo, eh, yo también lo verifico, como contaba Silvia, no solo nos lanzamos a escribir una tesis muchas veces sin saber las exigencias de ese, de ese texto, sino sin haber leído otras tesis, ¿no? Eh, es, es casi delirante pensar que uno podría, ¿no? Sería como que yo pusiera música de tango y quisiera bailar el tango sin haber visto ni siquiera nunca cómo se baila un tango, ¿no? Ni siquiera sin haber tomado una clase, ¿no? Eh, eso eh, lleva a la frustración, es bastante obvio. Tenemos que leer tesis, ¿no? Y no solo la tesis de Me de Lacan en nuestra casa, ¿no? O la del estadio del espejo, ¿no? Tenemos que leer tesis para poder escribir tesis, tenemos que consultar manuales, tenemos que adecuar manuales a nuestro campo disciplinar, sabiendo, como señalaba Karina, que eso es una simplificación, pero es un punto de partida también. ¿no? Otra herramienta son, para sentirnos menos solos son las defensas, justamente, donde vemos el final del proceso, ¿no? donde vemos ese final del proceso, son los cursos, los talleres, eh, las publicaciones propias del tesista, donde podemos dialogar ¿no? con otros. Eh, yo aconsejo eso también, ¿no? tratar de hacer presentaciones parciales de, de la investigación que el tesista va desarrollando, adecuar algún capítulo a, a las eh, exigencias de alguna publicación, tenemos algunas en la casa nuestra, ¿no? como, como es la RUP, por ejemplo, que además no es temática, con lo cual uno puede ir probando ¿no? capítulos ¿no? para tener una devolución también de, de un jurado ¿no? de la revista que diga, acá se entiende, acá no se entiende, esto faltaría, recomiendo, se acepta, ¿no? y lograr eh, algún tipo de diálogo. ¿no? Otra recomendación que doy, especialmente para aquellos que están insertos en... En la carrera académica, que son muchos de nuestros tesistas, es eh, tratar de dialogar con las investigaciones UBACIT en curso, ¿no? tratar de, de hacer un diálogo permanente, ¿no? e inclusive eh, ¿no? eh, tomar ese capital. ¿no? Si, si un tesista está dentro de una cátedra eh, que se está haciendo un UBACIT y toma una de las variables del UBACIT, que es un trabajo en el que UASIT o PIDAE o el proyecto que fuera, no hay, hay más que el UASIT, ¿no? eh, y tomar ¿no? una de las variables, ahí se está nutriendo de todo el trabajo de rastreo bibliográfico que está haciendo un equipo mucho más grande. ¿no? Es decir, pensar distintas estrategias para no quedarnos en esa soledad, sino en la cual el tesista tiene que hacer una elaboración, ¿no? Eh, monumental, que nunca ha he hecho, porque hasta ese momento la mayoría han escrito eh, monografías a lo sumo, algún artículo un poco más largo, pero es un salto cualitativo, ¿no? es un salto cualitativo sostener, por un lado, en el tiempo, eh, una apuesta, como es un tema de tesis, no yo digo que es un matrimonio de por lo menos 10 años, ¿no? Eh, no solo hasta que se cursa, se escribe, se publica, se defiende, se presenta, ¿no? Es, es mucho el tiempo que uno va a estar eh, matrimoniado con ese tema, ¿no? Y, eh, y lograr de esa manera algún cierto intercambio, ¿no? Eh, esto me parece que tiene dos patas. Por un lado, eh, salir de cierta pasividad, eh, por ahí a las que nos malacostumbra la posición de alumnos, ¿no? Pensar que. Yo no sé si un. Un tesista es ya un alumno, si está en esa posición de, de recibir, ¿no? A veces dicen, me corrigieron esto, me dijeron que está bien, que está mal. Me parece que es como, como nombraba Silvia, un punto de bisagra, ¿no? Están cruzando ahí eh, un Rubicón, ¿no? Donde ya no están ni en posición de alumnos, ni en posición todavía de, de doctores o de magíster, de expertos, ¿no? Pero, pero en ese paso... Eh, me parece que, que es muy importante la compañía de otros colegas, ¿no? directores, talleristas, consejeros y pares que están elaborando una tesis también. Por último, creo que, que hay algo de esta soledad ¿no? que, que es inherente al acto. ¿no? Eh, que es inherente al acto? ¿no? Hoy estamos en la Facultad de Psicología, ¿no? eh, sabemos ¿no? que el acto es siempre en soledad, y que, bueno, esto es, es realmente un acto ahí donde una operación simbólica va a atravesar, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Implica un, un umbral, ya no vamos a ser más los mismos, ¿no? Eh, porque, porque si uno defiende su tesis, eh, es muy lindo el verbo ahí, defender justamente, ¿no? Logra terminar ese trabajo, defender su tesis, no solo uno recibe un título que no tenía antes, sino uno queda también transformado por esa experiencia, ¿no? Eh, entonces hay una parte de esta soledad que es inherente a ese acto, y que es inherente también a que si hemos encontrado esa pequeña área de vacancia, eh, que no había sido explorada, o por lo menos no había sido explorada bajo nuestra óptica, eh, hasta ese momento, bueno, estamos un poco solos en ese pequeñito campo de saber, por ahora, ¿no? ya vendrán otros a, si la tesis se... Eh, Hace cadena ¿no? y enlaza otros a, a dialogar con nosotros, pero estamos un poco solos en, ese, en esa producción. Pero sin olvidar que es un campo colaborativo y que tenemos que, que, que apelar a esa interlocución todo lo que podamos, ¿no? activamente, en tanto alumnos y en tanto docentes, proponer eh, todas las ofertas posibles para que esa interlocución facilite el proceso de escritura. Bueno, hasta acá me detengo, así podemos dar lugar a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Vanina. Eh, la verdad que me quedé pensando en esto último que, que, decía, que decía Vanina. Eh, estuve a propósito de la construcción de un texto, eh, de un trabajo compartido con Vanina, también con Karina. Estuve releyendo algunos eh, textos de Bachelard y de Bourdieu y hablaban específicamente de esto, ¿no? de la importancia del aprendizaje, el aprendizaje lateral. Incluso Gastón era como le daba más importancia al valor del aprendizaje de lo que se podía aprender de entre pares, que tenía más esperanza, decía Bachelard, de lo que se puede aprender entre pares que de lo que se puede aprender de los docentes. ¿no? Y, y hablaba eso en la formación de los futuros científicos. ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas, y tenemos este, un montón de colegas, amigos y conocidos, yo en particular quiero saludar a, al maestro Héctor López, que nos acompaña, que la verdad que es un, es un lujo, Héctor, que estés con nosotros, te agradezco. Héctor, que ha sido jurado de un montón de tesis, eh, eh, director, jurado, bueno, este, la verdad que es una persona muy querida por todos nosotros. Y es un gusto que estés aquí, Héctor. Eh, que aparte plantea ahí en el chat, planteó algunas cuestiones institucionales que a lo mejor después, si tienen ganas, podemos retomar, ¿no es cierto? Pero bueno, efectivamente, hablaba del contexto recién Vanina, cuando decía, <ríe> la que le suele aconsejar a los tesistas que, que, que se fijen en qué institución están y qué investigaciones están haciendo, Karina decía, este, bueno, hay que conocer se trata de un género, hay que conocer el género, es incorporar la palabra ajena, decía Karina. Y Silvia hablaba del contexto, de tener en cuenta el contexto. ¿no? Este, bueno, parece que en cada institución hay un contexto particular este, que, con los que hay que lidiar, y será, supongo yo, parte del trabajo del tesista saber lidiar con eso. En todo caso está el debate ahí planteado. Hay algunas preguntas que me hizo llegar Rodrigo de, por el chat, eh, que hicieron los colegas. Eh, bueno, hay dos personas que preguntan lo mismo, si se puede, si hay que pedir permiso para presenciar las defensas, porque justamente coincidieron prácticamente las tres expositoras, eh, creo que Karina, eh, creo que Silvia y Vanina de un modo directo, en que hay que ir a escuchar defensa, y conviene ir a escuchar una defensa. Eh, ¿Cómo no vamos a saber de qué se trata una defensa? Bueno, entiendo que en nuestra universidad pública, donde la defensa es un acto oral y público, bueno, justamente la respuesta ahí está, ¿no es cierto? Eh, así que las tesis, de, las tesis de doctorado, por lo menos, son defensas orales y públicas, tengo entendida que las de, la de maestría también. Si ¿Sí? La UBA es una universidad pública, no hay que pedir permiso. No sé cómo será eso en las universidades privadas, o sea, cada institución, supongo, tiene sus condiciones, ¿no? Eh, bueno, Karina, eh, acá tengo algunas preguntas para... Rodrigo, mirá haciendo llegar si aparecen otras, yo acá tengo algunas que fui tomando. Eh, Karina, resuena fuerte esto que vos decís de la construcción de la escena enunciativa. La construcción de la escena enunciativa, eh, la incorporación de la palabra ajena, hacer un tratamiento de la palabra ajena. No es una pregunta puntual, sino que eh, hay como una especie de, entiendo yo, de... Se subraya eso de tu presentación. No sé si querés, tenés ganas de decir algo más respecto de la construcción de la escena enunciativa y el tratamiento de la palabra ajena o la incorporación de la palabra ajena. Bueno, te digo alguna algo que te puedo contestar en este momento. Eh, cuando escribimos, necesariamente, no construimos escenas ¿no? y en, enunciativas, no como te decía ahí. Necesariamente, no, solo, no, solo, no siempre somos conscientes de lo que estamos construyendo cuando escribimos, ¿no? por eso una de las propuestas esto que yo decía eh, trabajar en talleres de escritura o en espacios donde se pueda dialogar este tema con compañeros compañeras, ¿no? esto de colegas, el eh, trabajo colaborativo, de repensar y y revisar aquello que estamos escribiendo y qué es lo que estamos escribiendo y construyendo cuando lo hacemos. ¿no? Eh, una tesis, bueno, eh, cuando hablamos, ¿no? el, el hablar es, es, es, es básicamente dialógico, ¿no? todo el tiempo estamos este, atravesados ¿no? por discursos ajenos, pero en una tesis ponemos esto a dialogar ¿no? de manera... Este, claramente en el texto, ¿no? a dialogar con autores, con autoras, con, con teorías, con bueno metodologías, depende, va a depender mucho de la tesis, y eso es lo que yo planteaba en un momento, que a veces uno, digamos como lectora de tesis, se encuentra en, con tesis que tienen mucha dificultad en deslindar o despegar lo que uno dice, lo que el tesista o la tesista escribe, de lo que está citando, ¿no? y entonces para el lector, que un poco lo que hablábamos, que lo que planteaba este Silvia, no siempre tener en cuenta al otro, al lector o la lectora posible de esos materiales, le resulta muy complicado poder deslindar estas voces que se entrecruzan. ¿no? Eh, y en una de ellas es fundamental, porque de lo que se trata es de construir una voz propia. Una voz propia, defender, como decíamos ahí, una propia idea o varias ideas en función de bueno argumentaciones, este, en función de citas, en función de... bueno este, Entrevistas, lo que fuera el, el método que, que hayamos decidido ¿no? utilizar en nuestra tesis. Pero de lo que se trata es construir nuestra propia voz y eso tiene que quedar muy en claro. ¿no? Eh, por eso vos hablabas importante. de la voz, incluso hablabas de la voz citante y la voz citada, como delimitar bien eso. Claro. Uh -huh. eh, es muy complicado a veces ¿no? distinguir esas voces y como yo decía, tiene que quedar muy en claro y es muy difícil esto que plantea un poco Vanina ¿no? cuando uno escribe. Eh, y escribe una tesis, bueno, en algún punto se, se transforma la posición de uno, ¿no? Cuando uno escribe por un grado, en realidad reproduce, hace alguna lectura, pero cuando uno escribe una investigación, bueno, tiene que quedar muy clara cuál es la voz propia, ¿no? En, esa en esos materiales. Y a veces, bueno, resulta muy complicado hacer ese pasaje. Eh, bueno, por eso decía que entiendo yo eh, lo que veo a partir de, de los talleres en los que doy clases, digamos, en los que estoy, en los que participo, la importancia que tiene ¿no? trabajar puntualmente el, el, la escritura en, esos, en estos espacios. Acá la gente, gracias Cari, acá la gente pregunta por un taller, si se editan taller de escritura. Bueno, Karina y Vanina dictan un taller de escritura que está abierto para maestrandos y doctorandos. Bueno, y en Madrid, si alguien está en Madrid, Silvia Agosto, en la Universidad Complutense también dicta su taller de, de escritura, nos podrá explicar mejor ella. Les comento, eh, a ver, acá otras preguntas que me han hecho llegar. Silvia, acá me, vos, este, bueno, vos te preguntabas, decías que con el grupo Didactex se hicieron la pregunta, ¿qué es escribir? Me hizo acordar a esa pregunta por la que empiezan a veces los filósofos, ¿viste? Que es, ¿Por qué? ¿viste? O sea, que no es una pregunta difícil, es, siempre se empieza por una pregunta fácil y se llega a... A razonamientos complejos. ¿no? Se preguntaron qué es, qué es escribir, mirá qué pavada, ¿no? podría decir uno, y de ahí sacado, sacaron un, o elaboraron un modelo que, como conversábamos el otro día, parece una nave espacial, por lo complejo, ¿no? porque hablabas de un modelo, el modelo Didactex, que tiene tres dimensiones y fases, no recuerdo cuántas. Eh, acá lo que preguntan es si podrías decir algo más de... Eh, la dimensión cognitiva, la pragma lingüística y la didáctica. Es una pregunta respecto de tu presentación, Silvia. Ay, Silvia Agosto, no sé si estás escuchando, querida. Tuvimos, Qué pena. Tuvimos problemas de conexión con España, parece. Bueno, hay preguntas para Vanina. Eh, paso a esas, mientras esperemos que Silvia pueda reconectarse. Eh, bueno, la soledad del tesista, hablabas de que la soledad vanina, ¿no? Acá hay una pregunta. Alguien pregunta si este tema de la soledad puede llevar a eso que vos llamás inventar la rueda. Y otra pregunta es: ¿Cómo es? Eh, acá alguien pregunta cómo se puede saber eh, cuáles son los subasits que están en curso o los proyectos de investigación en curso en los cuales insertarse. Esas dos preguntas. Bueno, eh, la segunda es más fácil, ¿no? Eh, hay, un, hay una página, ¿no? En, en la página de la universidad entran a la parte de investigaciones y ahí les tira todos los subasí, ¿no? Pueden mirar los subasí actuales y los subasí pasados, porque si hay algún tema que, que trabajó algún equipo se pueden acercar porque ahí tienen como una, un tesoro. ¿no? que es todo el trabajo bibliográfico, las publicaciones que hizo ese equipo, los informes de avance, los informes finales, todo ese trabajo que si no se transforma, como le gustaba decir a Lacan, en pubelicación, ¿no? jugando con la idea de la pubel, de la basura, no, si no es letra muerta, si no lo vivificamos de algún modo, no, que es algo que es muy penoso, sino, no, las tesis dan muchísimo trabajo, y uno a veces tiene la sensación de que van a ser leídas por, por algunos, nada más. Entonces me parece que tenemos, ahora que ya tenemos una cierta tradición, ¿no? varios años de, de doctorado, de maestría, que, que hacer un círculo virtuoso con esas producciones. ¿no? Entonces sí se puede consultar eso, además hay un instituto de investigación, con lo cual se puede recurrir a, a, a eso para, para saber qué UASIT se llevaron a cabo y qué UASIT eh, se están llevando a cabo en este momento, qué otros proyectos. Me parece que sí, que, que corremos el riesgo todo el tiempo de, de inventar la rueda, de creer que hemos descubierto un problema y después cuando hacemos el trabajo eh, en el estado del arte nos damos cuenta que ese problema ya lo descubrieron otros, ya lo respondieron, ¿no? que, que, que sí, que por eso es muy importante eh, trabajar todo el tiempo en interlocución, ¿no? Eh, no solo con los docentes ¿no? de, de los talleres sino con los compañeros sobre todo recomiendo eso porque además el docente del taller eh, bueno por ahí de algunos temas está al tanto y de otros no no es un supra especialista en, en todos los temas de, de todos los investigadores imagínense no y a veces los compañeros que tienen un, no sé en este en esta cursada en esta corte por ejemplo había varios investigadores trabajando el tema del cuerpo no eh, bueno, entre ellos se podían aportar más bibliografía que la que les podíamos dar los talleristas, por ejemplo. Entonces sí, me parece que ese es un riesgo, ¿no? Eh, de trabajar en soledad. Uh -huh. Bien. Eh, bueno, mira, vos cómo eso resonó en una pregunta, ¿no? De la, la soledad con, con el tema de, de la invención de la rueda. Eh, hay dos preguntas o tres que se agregan, que se las supongo que para para quien quiera, Vanina o Karina, porque Silvia parece que perdió la conexión lamentablemente. Eh, de Matías, eh, Laje, ¿son las investigaciones ahora un punto de partida en una investigación y ya no solo el pasaje al libro de una vida dedicada a un tema de investigación? ¿Cómo piensan este cambio de coordenadas? Eh, bueno, esa es la pregunta que da Matías, ¿no? No sé si quieren que la lea de vuelta. Eh, y este, también pregunta si hay algún material, algún texto que puedan recomendar como introductorio al tema, al tema de la, del simposio de hoy. Bueno, si quieren contesto algo. Ah, perdón, Daniel. Uh -huh. No, no, no, no, eh, yo, yo podría, con... me parece que, que vos le, lo vas a poder orientar más sobre lo, la bibliografía, yo le puedo contestar algo sobre la cuestión del punto de partida después. Eh, respecto a la bibliografía, lo que planteaba un poco, ahora termino mi amor, respecto de la bibliografía, lo que les comentaba un poco, hay un, varios manuales en circulación que pueden encontrar en cualquier librería, pero el problema es extrapolar extrapolar lo que aparece en un manual, quizás para otras comunidades discursivas, a la comunidad discursiva en donde nos insertamos nosotros este, como tesistas. Y eso es un gran problema, por eso muchos, hay muchos manuales, por ejemplo, donde aparece como eh, paradigma digamos, de las ciencias duras, ¿no? de las, las mal llamadas ciencias duras, eh, respecto a la escritura, con impersonalizaciones, etc. Etcétera, etcétera, y de repente, eh, no, esto es imposible traspolar al campo discursivo en el que nos incluimos. Así que, por eso digo, hay que tener un poco de cuidado. Hay muchos manuales de circulación, y como le decía, muchos tienen que ver sobre investigaciones, no, no tanto sobre escritura puntualmente. Ahí mi hija participa también de la charla. Vani, <risa> ¿querés comentar de lo otro? No, eh, agregar eh, por ahí a lo que... Sí, al... sí me parece, yo, yo me resisto a pensar que sea un punto de partida la tesis. A mí me parece que pensarla como un punto de partida implica renunciar a un capital que ya tiene el tesista. El tesista tiene un capital ya, y no puede empezar de cero. Y esto se los digo mucho, a veces, por ejemplo, les voy a contar algún ejemplo. Me acuerdo una vez un alumno que le preguntamos el tema y quería trabajar las dificultades clínicas en los hijos de parejas homoparentales. ¿No? cuando yo les digo, bueno, ¿y qué inserción clínica tenés con respecto a esa problemática? No, en realidad ninguna, porque yo trabajo haciendo cámara GESEL en el juzgado de San Martín, donde toman conmigo el primer contacto eh, a aquellas niñas que denuncian haber sido abusadas. ¿no? Entonces yo me encontraba frente a una situación que era alguien que quería investigar algo de lo cual no tenía ninguna casuística y que estaba desdeñando una casuística. Súper precisa, preciosa, valiosísima de su práctica. Y lo que me decía esta persona era, ay no, pero ya de eso estoy saturado, ¿no? Quisiera empezar otra etapa. A mí me parece que la tesis no es una etapa nueva. Es una capitalización de los recursos que ya tiene el tesista. Que tiene que recoger todo lo posible, los subacit por los que pasó, su tesis de grado, en algunos casos, ahora que hay tesis de grado, ¿no? Yo soy jurado de tesis de grado y le digo, si este tema te interesa, podés seguir desarrollándolo en la maestría. Tiene que recoger su inserción eh, institucional, su inserción clínica. No está bueno pensarlo como un partir de cero, sino como, como una capitalización del trabajo que ya uno viene realizando. Esa es mi apreciación. No sé si le contesto un poquito a, a Matías. Uh -huh. Gracias Vanina, gracias Karina. Eh, muchas personas preguntan si esto va a estar disponible para verlo grabado, y efectivamente lo estamos grabando y en algún momento lo vamos a subir o bien al canal de YouTube de la facultad o bien a nuestras redes personales, no sabemos el lugar dónde, pero va a estar disponible, así que estén atentos los que estén interesados. ¿no? Eh, estamos llegando al final, eh, yo lo que quiero eh, subrayar, porque me parece fundamental, porque me parece que es lo que estuvo presente en las tres presentaciones, que abordaron temas distintos y desde distintas perspectivas, pero me parece realmente increíble pensar en la posibilidad de escribir una tesis sin tomarnos el trabajo de leer unas cuantas primero. Realmente no, no entiendo yo cómo se nos podría, lo digo, lo, lo digo, no sé, este, porque alguna vez me encontré diciéndole esto eh, a algún colega tesista que, que me pide asesoramiento. Eh, del mismo modo, pienso esto, supónganse que no tesis, que quiero publicar un artículo. En la revista X, eh, me voy a procurar tener todos los números de la revista X, primero leer, a ver cómo se publica ahí, y después voy a escribir mi artículo. ¿no? Me parece que es interesante eso, me parece que está bueno ir a ver defensas, la, las tres han coincidido en conocer bien el contexto institucional, el contexto discursivo, el tipo de género. Me parece fundamental eso, ¿no es cierto? También me parece interesante el señalamiento de Vanina de que. Una, una pregunta por lo menos, no ¿el maestrando o el doctorando que está haciendo la tesis es un alumno? Bueno, no sé si el tesista es un alumno, no sé que, que, cómo se llevan cada uno de ustedes con el concepto de alumno, pero en todo caso me parece interesante revisarlo a la luz de la responsabilidad que implica este, el acto de escribir. Bueno, muchas gracias a las expositoras, muchas gracias a la Facultad de Psicología, muchas gracias a la doctora Karina Sabio, a la doctora Bamina Muraro, a la doctora Silvia Agosto, y los invito a todos a que se desmuteen, que es un verbo nuevo que surgió en esta cuarentena, desmutearse, para darles un aplauso a las expositoras. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias hasta luego.